Cada vez aumenta más el número de muertos en los hospitales. Les recomendamos a todos que regresen a sus casas que no salgan de ahí hasta nuevo Si un familiar o amigo suyo si ha sido divertido, comuníquese al 312 780 53 Les recomendamos que por ningún motivo tengan salvar saludar a los niños, ellos son la prioridad. La situación se unió en control, declaramos lo que queda para que este próximo jueves. El gobierno anunció que a partir de este 27 de marzo se declarará oficialmente el cataclismo.